Me la meterá, te te mojas, te mojas, te mojas, te mojas, te mojas, The Curry Day of the Fire Sí, ¡Agárrense de sus asientos! En el último episodio, Terry compitió en el tercer desafío de los Super 5 Campos, la etapa del escudo, pero las cosas no le salieron bien. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Vida a fuego! ¡Vamos, Terry! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Imposible! ¡Puedo hacerlo! ¡Oh! ¡Oh! Oh. Y para empeorar las cosas, además de que Terry no estaba jugando bien, Sly estaba arrasando Miren las habilidades de este vida jugador El escudo contra Terry. Espera, Sly. Uh -huh. Quería que supieras que ese fue el mejor vida lanzamiento que he visto. Ahora Yamato y la pandilla tienen que ganar las próximas dos etapas o todo habrá terminado. ¿Podrán hacerlo? Eso es lo que vamos a averiguar aquí, ¿correcto? Después de comer estos espaguetis. Esto sí es comida sana. ¿Qué sucederá ahora? Averigüémoslo, que comienza el programa. La interrogante cara. De acuerdo a todos, hora de comer. Mm, increíble. Cielos, me encanta el filete. Oh, necesito dientes de castor. Es increíble. Bueno, en realidad ese filete es de madera. Bueno, lo siento. No vamos, mamá. Todo el día vida batallando y esto es lo que me das. Escúchame, tienes que cocinar comida, ¡de verdad! ¡No debiste decir eso! Uh, uh, uh, lo siento, mamá. ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Al menos finge que te gusta lo que preparó. No tiene mucho con qué hacerlo. Terry tiene razón. Debemos trabajar juntos en tiempos difíciles. ¿Ah? Se ve ¿A dónde vas? Afuera ¿Qué hay con Bull? Parece muy bien alimentado Ahora que lo dices, debemos saber a dónde fue ah. Ah. Antes comamos algo bueno ¿Qué dijiste? ¡Ja! ¡Nadie podrá vencerme después de todo este entrenamiento! ¡Preparado, listo! ¡Viva el juego! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora... ¡Mi disparo más poderoso! Bull. Ah. ¡Hola, Bull! Ah. Sabía que estarías aquí. Pensé... Sería divertido ver a Bull. Debiste saber que estaría entrenando. No tengo tiempo para visitas sociales. ¡Mira! ¿Y tienes tiempo para un bocadillo de medianoche? ¿Qué es eso? Recordé lo que sucedió la última vez cuando comiste demasiado. Todo esto es para ti, espero que lo disfrutes. Desde entonces he investigado sobre vida jugadores. Aprendí que no deberían comer o beber mucho antes de una vida batalla, así que te preparé un bocadillo de tamaño perfecto. Toma, mm. come. ¡No está bien! ¡Bull, créeme! ¡Está delicioso! ¡Y oh. muy sano, además! ¡Nobre grande! ¡Oh, vaya! ¡Creo que te gusta mucho! ¡Oh, espera! ¡Tienes un poco de ketchup en la boca! ¡Espera! ¡Listo! ¡Bull, quería decirte... Oh. ¡¿Ah? Estoy corriendo! ¡Ah! ¡Señorita Karat! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero yo también soy Bull! ¡Pan! ¿Qué es? No! No puedo comer eso. No, Yamato lo hizo. No me importa lo que coma, si sí puedo repetir. ¿Qué voy a hacer con Karat? Bien, convoqué esta reunión de Dios para hablar de... ¡Mí! Esa chica solo trae problemas. Sí, la comida que trae es rica, pero nos distrae del entrenamiento de Vida Man. Eso es ridículo, ella nos está ayudando. Nos trajo toda esa comida para que tuviésemos energía para Vida Batallar. Si me preguntan, diría que debemos pasar más tiempo con ella. Más tiempo con ella, es menos tiempo entrenando. ¿Sabes lo que creo? Que tú no eres un vida jugador. Retráctate de lo que dijiste ahora o te vas a arrepentir. ¡Ay, tengo tanto miedo! Ay, ¿Chicos? ¡Nora no, Bull! Esta no es tu batalla. ¡Es entre él y yo! ¡Sí, así es! ¡Pero yo soy él! ¿Quién eres yo? Supongo que como se ha llegado aquí. ¿Por qué no votamos? ¿Acaso no suena bien? Seguro, votaremos los tres. Sí. Voto por alejarnos de ella. Yo voto por seguir viéndola. ¿Qué, ¿Qué votas vot tú? Uh -huh. Vamos. elige! Enrique! Yo voto por las dos. ¡Van, ¡Oh, cielos! Oh, sí. Está bien, suficiente, me largo. No soporto a esos chicos. ¿Qué importa lo que digan? Voy a seguir visitándola. De acuerdo, aquí vamos. Por fin sabremos a dónde va y quizás nos toque algo de esa comida que se ha estado comiendo. Me siento extraño siguiéndolo de ese modo. Pero también quiero saber a dónde va, así que. No hay problema, Terry, déjaselo a mi nariz. ¡Si esos chicos quieren estar con Karat, mejor entreno lo más que pueda antes de que ella venga y lo arruine todo! Solo se ha escapado para entrenar. Me siento horrible. Pensé que estaba haciendo algo malo. Sí, o al menos algo más interesante. Pero me siento mal, pensé que le estaba comiendo sin decírnoslo. <tose> Ven, Terry. ¡Vámonos de aquí! ¡Tenemos que buscar comida para todos! Ajá. Uh -huh. ¡Ay, genial! ¡Regresó! ¡Aunque ese almuerzo se ve bien! Lamento haber salido corriendo la última vez. Es que le temo a la oscuridad. Y de pronto ese horrible chico estaba sentado junto a mí. Justo donde estabas tú un momento antes. Él era todo lo contrario de alguien tan extraordinario y valiente como tú, Bull. Oh. Oh, oh, oh. Incluso pensar en él me da escalofríos. Como sea, tuve que alejarme tan pronto como pude. Y por eso salí corriendo. ¿Estás muy molesto conmigo, Bull? ¿Tienes más comida? No, esa es toda. Entonces, escucha, cariño. ¡Oh, no! ¡No lo harás! Convoco a otra reunión de ellos! ¡No puedes decirle a Karat que se vaya sin hablar conmigo al respecto! ¿Y qué si lo hago? ¡Estarás en problemas! ¡Oh, tengo tanto miedo! ¡Más vale que lo tengas! ¡Chicos, creo que ya hicimos esto antes! ¿Y qué? De nuevo lo mismo, ¿no? Escuchen, los tres debemos dejar de mentirnos a nosotros mismos. ¿Qué? Si me dan dos segundos, les explicaré a ambos. Secretamente, todos queremos estar con caras, pero ninguno desea compartir su amistad con los otros. Así que viva batallamos por ella. Solo voy a imaginar que estoy en otro lugar. ¿Voy? ¿estás bien? ¿Ah? a tu próxima vida batalla para animarte. Aunque sé que eres tan bueno que no necesitas de mi ayuda. Oh. Sí, claro, como sea. Oh. Te llevaré un bocadillo. ¡Oh, genial! Ahora me voy a comer una cena hecha con nada. ¡Sorpresa! ¿Qué es esto? Se le olvidó cómo es la comida. No es mucho, Bull, pero es lo mejor que pudimos hacer. Había más, pero desapareció, ¿verdad, Yamato? ¿Ah? Oh. Necesitas fuerzas para tu vida batalla de esta noche, así que come. ¿Todo esto es para mí? Los amigos se ayudan, entre sí, aunque compitan en vida batallas. ¿Mm? <risa> ¡Siento algo aquí! ¡Oye! Oh, ¡Qué extraño que estén aquí! ¡Seguro me eché sobre ellas y se quedaron pegadas! ¡Sí, claro! ¡Qué vergüenza! ¡Lo siento! ¡Toma! ¡Tú necesitas más esto que nosotros! ¿Eh? Uh, uh, uh. ¡No puedo creer lo amables que son conmigo! ¡¿Qué?! ¿Bromeas? ¿Ah? ¿No ves lo que tratan de hacer? De acuerdo, es hora de otra reunión de ellos. Oh, ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Están tratando de engañarte siendo amables. ¿Lo ves? ¿Qué estás diciendo? Están siendo amables para que seas débil con ellos en las vida batallas. ¡Rayos! Tú no confías en nadie, ¿no es así? Si quieres ganar vida batallas, no puedes. ¡Y es por eso que no quiero a Karat por aquí nunca más! ¡No puedo creer que vuelvas con eso! ¡Tienes que aprender a confiar en alguien! ¡No! ¡No tengo! Um, ¿Puedes confiar en mí? ¡Silencio, Bull! ¡Escucha, Bull! Si queremos ganar, tenemos que deshacernos de las distracciones como Karat ¡Y sus deliciosos almuerzos! ¡Sí! ¡La comida, el aire y el agua nos distraen! <risa> ¡Oye! ¡Eso es gracioso! ¿Gurado? No, no, azul es mejor. No, espera, quizás verde. No sé qué color le gustará más a Bull, pero quiero estar espectacular. Bueno, cualquier color estará bien, mientras yo lo esté usando. No puedo esperar. Nada de qué preocuparse, yo estoy a cargo. La vida batalla de esta noche saldrá exactamente como se planeó. Bull no sabrá que lo noqueó. <risas> ¡Digaman! man. ¡Bienvenidos de vuelta a la competencia! Estamos en el desafío de los cinco campos. Si Bull no puede ganar esta cuarta etapa, todo habrá terminado para su equipo. Bull, buena suerte. ¡Sí! ¡Bull! ¡Eres el mejor! ¡Tú puedes hacerlo! Y el guardián de esta etapa es... ¡Joshua! Concursantes, por favor acérquense al campo de vida batalla Y que gane el mejor vida jugador Si el mejor jugador va a ganar, renuncia ahora porque ese soy yo Apenas puedes mantenerte en pie, mucho menos batallar Oye, di algo de una vez Mi vida man hablará por mí es una lástima, no tienes nada que decir. Eres pura habladuría. ¿Ah? Esperen, conozco a ese vida, jugador. El reto para nuestros jugadores hoy es la etapa del dragón. ¡Vaya! Esta es una difícil. Sí, y así es como se juega. Los jugadores intentan pasar sus vida bombas por la barrera giratoria dentro de la zona de su oponente. Quien pase más, gana. Suena sencillo, pero hay más. Solo tienen 30 segundos por ronda. Los vida jugadores comienzan con 10 vida bombas, pero pueden usar las que aterricen en su zona y volver a lanzarlas a la de su oponente. Pero no es tan fácil. Los jugadores también tienen que usar la barrera para bloquear los lanzamientos de su oponente. Verán. ¡Ah, ja, ja! Para ganar deben tener una fuerte estrategia en sus vida disparos. No solo suerte. ¡Espera! Yo estaba a punto de decir eso. No es justo. ¡Oh, bueno! ¡El que se durmió, perdió! ¡Ahora comencemos! Joshua cuenta con el juego Rápido de Dragon Gale, pero la potencia de Helio Breaker podría detenerlo. ¡Bull! ¡Tú, ¿tú puedes, puedes hacerlo? hacerlo! ¡Bull es el mejor! Tengo que ganar esta vida batalla. Todos dependen de mí. Esos chicos incluso renunciaron a sus cenas para que yo pudiese ganar. Y Karat ha hecho de todo para ser amable conmigo. Confío en ellos. Ellos confían en mí. Es tu gran oportunidad. Pase lo que pase, da lo mejor de ti. 30 segundos. ¿Preparados? ¡Listo! ¡Fuego! Está haciendo muy bien. Creo que vamos a ganar esta. Se ve más fuerte que antes. Su entrenamiento está dando frutos. Pero no se puede dar por sentado ningún combate. No ganas hasta que hayas ganado. ¿Ganado? ¿Qué estás diciendo? ¿Que vuelva a perder? No, que no podemos asumir que ganó hasta que lo haga. De Joshua, tiene una gran ventaja en este encuentro. Bull tendrá que trabajar duro para superarlo. Ah, ¡No! ¡No puedo perder! ¿Cómo hizo eso Joshua? ¡Oh, cielos! Recuerda lo que dijo Armada. No termina hasta que se termina. Todavía puede ganar. Joshua lo está estudiando. ¿Ah? ¿Ven cómo sigue los tiros de Bull según su mirada? Joshua estudia el ángulo del cuerpo de Bull cuando dispara para saber hacia dónde se dirigirá su vida bomba. Bull tiene más potencia que Joshua. Pero por tener una mejor estrategia, Joshua trabaja menos y es más eficiente. Hace peor. Bull está adelante ahora, pero Joshua se acerca rápidamente. ¿Estás diciendo que este encuentro terminó antes de que acabara, Armada? ¡Decídete! Teddy. Quiero decir, Maestro Armada, ¡decídase! No, Bull todavía puede ganar. Debe observar el mundo que lo rodea y hallar una fórmula para ganar esa vida batalla. Imaginar una mejor estrategia de la que ha creado Joshua. Sé que puede hacerlo, pero está distraído. Si está pensando en otra cosa, no encontrará la solución para esta vida batalla. Debe concentrarse. Entonces Bull está en problemas. ¡Oh cielos! ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlo? Mm -mm. Mm -mm. Me temo que es algo que él mismo debe descubrir. Tiene razón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Nada funciona. Intenta un ataque de fuego rápido. No, bloquea sus bombas. Silencio, no puedo pensar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y no logro pensar en una forma de derrotarlo. Y el tiempo se agota. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tiene que existir una manera! ¡Oye, escúchame! ¡No, a mí. ¡Esperen! ¡Creo que lo tengo! ¡Con poco otra reunión de Joss! ¡Estamos peleando mucho entre nosotros! ¡No estamos unidos! Si nos peleamos, no podemos derrotar a nadie más, así que primero debemos saber si realmente le agradamos a Karat. ¡Todos nosotros! ¡Oh, esto es escalofriante! ¡Oye, Karat! ¿Mm? Mira, este es el verdadero yo. ¿Ah? ¿Todavía quieres ser mi amiga? Bueno. ¡Carrot! ¿Ah? ¡Señorita Carrot, espere! Está bien, Bull, pasemos al segundo paso. Derrotar a Joshua. Hmm. Para ti, todo acabó. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Imposible! ¿Cómo hizo eso? Esperen, ya lo veo. No está distraído. ¡Ah! Es una persona diferente. Ahora está calmado, bajo control. ¿Cómo puedo vencer eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Vamos, tú es el mejor! ¡Tú eres! Lo hizo. De algún modo dejó de lado sus conflictos y ahora ve claramente la vida batalla. Este combate ha llegado a otro nivel. Bull ha resucitado, pero Joshua se acerca rápidamente. ¿Podrá resistir Bull y acabar con él? ¡Vamos! ¡Vamos ¡Así es! Es! De Bull, ¡Resiste! ¿no ¡Vamos! Resiste. Son los segundos finales del combate. ¿Podrá lograrlo Bull? Joshua empató el puntaje. Ahora Bull realmente tiene que esforzarse. ¡Aquí va! ¡Bull anotó otro punto en el tablero! ¡No! ¡Dos! ¡Va dos adelante! ¡Los últimos segundos! ¡Dos, uno, cero! ¡Ganó! ¡Bull gana la cuarta etapa del desafío de los Super 5 Campeones. ¡Lo, lo hizo! ¡Bravo! <risa> <risa> ¡Bien, amigo! ¡Excelente! <risa> mm. Es todo. Adelante. Lo hiciste bien. ¡Celebra! Yeah. Ahora tengo que enfrentar un reto mucho más grande. Explicar esta derrota. Has logrado mucho, Bull. Enfrentaste tus problemas y te sobrepusiste a ellos. Hoy te convertiste en un verdadero vida jugador y aprendiste una dura lección sobre ser fiel a ti mismo. No puedo creerlo. Realmente gané. ¡No! <risa> ¡Nosotros <risa> ganamos! ¡Pero <risa> también perdimos! <risa> ¡Oh! ¡Oh! pensar que perdió a una amiga, pero Karat no era una amiga de verdad porque no le agradaban todos sus shows. Y tal como descubrió Bull, si no eres sincero contigo mismo, nada te sale bien. Ahora todos están concentrados en el desafío de los Super 5 Campos. Nega a onihoshi, hito, y